estamos haciendo un proyecto que se llama Crean Red y lo estamos haciendo junto con Aspaces Salamanca y Upaces Sur Jerez. Este proyecto está realizado en el marco de Aspaces, un proyecto de confederación Aspaces con el apoyo de Fundación Bodajón España, cuya misión es mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral a través de la tecnología. Nuestro proyecto ha consistido en la elaboración de PowerPoints con contenidos académicos para que niños con afectación motórica y cognitiva puedan hacer uso de ellos. Inicialmente se presentó el proyecto a los usuarios y familiares de estos que participarían. Se les explicaron los pasos a seguir para hacer un PowerPoint y se eligió el tema a tratar en estos. Así, poco a poco y siguiendo un guión para que resultase más fácil, se continúan realizando los PowerPoint. Durante todo el proyecto, Aspaceva, Upace Sur y Aspace Salamanca hemos estado en continuo contacto. En numerosas videoconferencias intercambiamos inquietudes y nos conocimos más. Además, Aspaceba y UPACE Sur tuvimos la oportunidad de conocernos en persona en un viaje que Aspaceba realizó a UPACE Sur. También hemos contado con la colaboración del Instituto de Enseñanza Secundaria Bioclimático y del Colegio de la Luz. Ambos de Badajoz, unos para ayudar en la elaboración y otros para hacer uso de los PowerPoints acabados. Concha, ¿qué te ha parecido el proyecto? Bien. ¿Te ha gustado mucho? ¿Y qué has aprendido? Cosa del ordenador. ¿Has aprendido a utilizar el ordenador? No. Y vale, entonces habéis estado haciendo un powerpoint, ¿no? ¿Sobre qué lo, lo habéis hecho? Pues cosas de... Cosas de, de ropa, de comida... ¿Para qué? ¿Para las estaciones o algo de suerte? ¿no? ¿Las estaciones de qué? De, de la, Por ejemplo, ¿de qué lo habéis hecho? De invierno, de verano... Del verano. ¿De verano? De verano... Concha, ¿ya has conocido gente en el proyecto? Sí. ¿Quién? es? Ah, de Jerez. ¿De Jerez de la Frontera, no? Lucía, ¿qué te ha parecido el proyecto? Eh, me gustó. Ay, ay, ay, me gustó mucho. Vale. ¿Y qué has aprendido? Tu eh, internet buscar ropa y a Vale, ¿y sobre qué era tu PowerPoint? Sobre. Eh, muy bien Pedro, Antonio. Muy bien. ¿Ya has conocido gente del proyecto? Sí, mucho, mucho. Mucha gente, ¿no? Sí. Pedro y Serafi, ¿qué os ha parecido el proyecto? Muy bueno, muy ¿Y qué habéis aprendido? Muchas cosas, muchas cosas. ¿Los powerpoint que tenéis que hacer? ¿Sobre qué era? Sobre la cuarta el tercio. ¿Y qué cosas tenéis que buscar más o menos? Fotos. ¿De qué? ¿Me un De comida típica de... De ropa. De comida, ropa. ¿El tiempo? El tiempo. Mira, el tiempo. ¿Qué más? Las plantas. Las plantas, las fiestas, ¿no? Sí, las fiestas. Muy bien. ¿Y ese powerpoint aquí va dirigido? Va el chico más perfecto. ¿Y habéis conocido a mucha gente en este proyecto? Sí. Sobre todo de el... el... la frontera. la ¿no? frontera, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que se hizo a Upazesú? ¿Se le conociste a la gente o no? Sí. Conocen gente, que Clodo, ¿qué es lo que más te ha gustado de este proyecto? La convivencia con el grupo aquí y te la ¿Has aprendido algo nuevo? Ah, he venido con ¿Has conocido gente nueva? Sí, la gente la dado. ¿Te gustaría seguir haciendo proyectos con nuevas tecnologías? Me encantaría. ¿Por qué? Porque usted hoy ¿Has aprendido algo nuevo? Sí. ¿Como por ejemplo? Habla por vivir un aunque yo no se ¿Has conocido gente nueva? Sí. ¿Y te gustaría seguir participando en proyectos con nuevas tecnologías? Sí. sí. sí. sí. Juan Frank. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este proyecto? Lo oh, no del ordenador. Usar el ordenador, ¿no? ¿Has aprendido algo nuevo? Sí, habla por... por videoconferencia. Muy bien. ¿Has conocido gente nueva? Sí. ¿Te gustaría seguir haciendo proyectos con nuevas tecnologías? Sí. Muy ¿Por bien. qué? Sí, tiene sí, no muy bien. ¿Por qué te gustaría seguir? No, algo... no me importaría. Isa, ¿qué es lo que más te ha gustado de este proyecto? ...todo era ...en una... ...y me ¿Qué es lo que más te ha gustado de este proyecto? Conocer las videoconferencia. conocer a la nueva gente. La gente. Y... ¿Has aprendido algo nuevo? Sí. ¿Como por ejemplo? La videoconferencia. ¿Has conocido gente nueva? Sí. ¿Y te gustaría seguir participando con proyectos de nuevas tecnologías? ¿Por qué? Porque es bueno conocer gente y sabe más de tecnología. Saúl, ¿qué es lo que más te ha gustado de este proyecto? Hombre, conocer gente nueva y que luego vamos a ir a visitar ciudades nuevas. ¿Algo más? ¿Has aprendido algo nuevo? Hombre, hacer... A conocer los PowerPoint. ¿Has conocido gente nueva? Sí. Los resultados obtenidos de las encuestas de satisfacción de todos los participantes se reflejan en el siguiente diagrama. Entre el 80 y el 100% de los profesionales y usuarios de todas las entidades consideran que a través del proyecto han podido conocer nuevas personas y que les ha hecho ilusión llevarlo a cabo. Entre el 80 y el 100% de los familiares se sienten satisfechos de la participación de sus hijos en el proyecto, por el entusiasmo que han mostrado día a día. En cuanto al impacto de comunicación social, las principales vías de difusión han sido el blog de Aspacenet, el blog de las entidades participantes y el Facebook de Aspaceva. A partir de estas vías de difusión, los resultados obtenidos muestran numerosas visitas y likes. Los usuarios de Aspaceva y UPACE Sur plantearon la posibilidad de continuar con el proyecto tras la finalización del mismo. Los usuarios de ambas entidades se han sentido como auténticos profesionales al comprobar que el resultado de su trabajo es útil para chicos con diversidad funcional. Por otro lado, los usuarios de Aspace Salamanca han podido conocer diferentes aspectos culturales de Extremadura y Andalucía. La principal dificultad encontrada ha sido el tiempo disponible para realizar el proyecto. Otras dificultades han sido la velocidad de la red y la imposibilidad en ciertos momentos para coincidir en horarios de conexión vía Skype. El principal aspecto a cambiar Sería la disponibilidad de más tiempo, tanto de los usuarios como de los profesionales, y hacer uso de otros medios tecnológicos o programas informáticos que permitan una mayor autonomía a los usuarios. Recomendamos a futuros proyectos llevar a cabo temáticas que resulten útiles y eficaces para chicos con discapacidad y una constante comunicación y coordinación entre los distintos centros participantes para cumplir los plazos del proyecto.